transporte, la seguridad cuando se puede costear eh, está estudiada la reducción de la inversión en salud cuando se abrazó la necesidad de aumentar la inversión en educación y se destinó el 4% quizás, quizás sea hora ya de revisar los resultados de este esfuerzo versus los sacrificios que exigen no nos engañemos. El resultado, aunque se sabía que era a largo plazo, está siendo decepcionante. Eso es lo que quiere decir que eh, lo que se ha invertido en educación no ha dado los frutos, porque tenemos un sistema educativo que es una porquería en este país. Mientras una enfermedad grave es la ruina de una familia y una enfermedad leve, un grave contratiempo que desequilibra la finanza de ese, de ese mes. Para pensarlo, ustedes están escuchando señores Y esta gente engañando a este pueblo y este pueblo dejándose engañar de esta gente Que el dominicano, y eso es otro impuesto adicional El dominicano aquí, porque el Estado no invierte en salud Tiene que gastar lo que tiene y lo que no tiene Para cubrirse su salud, porque el Estado no invierte Distinto a esos países que usted va a un hospital y usted va a encontrar de todo Y le van a prestar todas las atenciones del lugar para salvarlo a usted y para curarlo Pero aquí no hay un sistema de transporte que proteja al ciudadano Aquí hay que comprar inversores y comprar planta eléctrica porque la energía es un desastre ya yo le estaba hablando de unos apagones que se han estado produciendo en estos últimos días En diferentes sectores de aquí de San Francisco de Macorís Y de otros pueblos del país Pero el agua, hay que comprar botellones porque el agua de acueducto no se puede consumir Es un impuesto, es un impuesto adicional Y en los países de verdad que han alcanzado un mínimo de desarrollo Usted paga impuestos pero el Estado se lo devuelve en servicio en esos países usted no tiene que comprar botellones de agua Usted tiene un, un sistema de transporte garantizado Usted tiene salud garantizada Usted tiene educación buena y de calidad garantizada Usted tiene seguridad ciudadana Aquí gente que tiene negocio tiene que poner guachimane Porque no le garantizan seguridad Entonces es un impuesto adicional Que el dominicano paga Pero nada Aquí, bien, gracias, todo está bien. Pero es un crimen de lesa humanidad que con los recursos que recauda el Estado dominicano, con los recursos que recauda el gobierno, que son, ya estamos con un presupuesto de nove, un, millones de millones. Millones de millones, tanto dinero, y no funciona nada aquí. Una verdadera porquería, un descalabro. Entonces, yo digo, ¿está conforme el dominicano con vivir bajo esas condiciones? No merecemos un verdadero cambio que opere a favor de nosotros, los ciudadanos, los que pagamos impuestos de manera religiosa. Es justo que usted pague todos esos impuestos y que el gobierno lo despilfarre en politiquería y robándoselo. Miren, yo vi un programa anoche, que yo estoy loco, que esa persona, me consta que es una persona muy acuiciosa de la capital. ¿De que él va a presentar cuando se acerque más a la campaña? Porque ya él tiene una especie de que uno lo sabe eso, pero él lo va a presentar con fímica. la casa que estos peledeístas. Eh, eh, esa persona dijo lo mismo que yo dije ayer en la tarde. Los peledeístas eran todos taparrabos, que no tenían cuarto ninguno. Y él mencionó lo que yo siempre he dicho: Eduardo Selman era el único rico. Y él va a presentar las casas que en los mogotes, en casa de campo, en, en la terrena, tienen esos peledeítas. Y decía, muchuse todo del cuarto. Y este pueblo cayéndose a pedazos, y este pueblo, bueno, hay que, hay que, hay que, hay que soportar, porque la impotencia mata a uno. Vámonos a la pausa, señor director.